Bienvenidos a Marihuana Televisión News y ¡Feliz 2023! 2022 se caracterizó por un avance generalizado del cannabis en todo el mundo y por la parálisis e incluso retroceso del sector en nuestro país. A pesar de tener el gobierno, que se considera el más progresista de la historia, los productores y empresarios del cáñamo y el CBD viven con el miedo a ser encausados. Las asociaciones con sus directivas criminalizadas, los enfermos siguen teniendo dificultades para encontrar su medicina, los consumidores sancionados por la ley Mordaza y activistas canábicos permanecen en prisión. El panorama no es el más alentador para 2023 en España. Con unas elecciones a la vista, es difícil que veamos muchos cambios significativos que nos gusten en los próximos meses. Sin embargo, el emprendimiento canábico no se va a rendir ante las dificultades y va a seguir reivindicando el papel que le toca jugar. ¡Empezamos! En diciembre acabó el plazo para que la Agencia Española del Medicamento realizara los trabajos necesarios para que las recomendaciones sobre la disponibilidad en el mercado de preparados de cannabis que realizó la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados encajen en la normativa y sean viables. A la espera de su publicación, los pacientes recelan de su eficacia y se teme un modelo muy restrictivo que provoque que muchos pacientes tengan que seguir recurriendo al mercado negro. Albertio y Víctor Segués ya llevan casi 800 días de condena por representar a una asociación canábica. Las 50.000 firmas para pedir su indulto no han sido escuchadas por ahora, así que el activismo va a tener mucho trabajo este año. Una estrategia para tratar de al menos hacer ruido mediático en un año de elecciones va a ser el partido canábico Luz Verde, que se presenta a las próximas elecciones municipales, de momento por Madrid, Barcelona, Pamplona y Quechua estaremos atentas a su campaña, pues argumentos seguro no les van a faltar.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 hablamos de la arcilla expandida un medio inerte que nos puede ayudar a preparar o reacondicionar nuestros sustratos este mes vamos a ver otros medios inertes de uso similar Pedrote, desde la ribera del duero nos pregunta por la perlita veamos de qué se trata la perlita es un material que originariamente se utilizó para la construcción pero que pronto se empleó en jardinería se trata de un material poroso de baja densidad y muy ligero con pH neutro, no reacciona con ningún elemento del suelo, ni altera su equilibrio. Es inerte, por lo que tampoco transporta plagas ni enfermedades. La perlita favorece el drenaje y la aireación del sustrato, evitando su apelmazamiento y el encharcamiento, y facilitando a las raíces el acceso al oxígeno. Ayuda a retener la humedad y libera agua y nutrientes del riego de forma gradual. De forma residual, proporciona elementos minerales como el silicio, la perlita se suele añadir a los sustratos en diferentes mezclas y proporciones. Se combina bien con turba, humus de lombriz o fibra de coco. Añadir un 10% a un sustrato mejorará su drenaje y aireación, sin necesidad de aumentar la fertilización. Para suelos muy secos o compactados aumentaremos la proporción, siendo en estos casos necesario aportar nutrientes, ya que la perlita los filtra. Se utiliza también sola, al igual que la arcilla expandida en cultivos hidropónicos. Cuando se manipula, es importante humedecerla, para no esparcir ni respirar el polvo que se desprende. Y es aconsejable usar mascarilla. La perlita, otro material que podemos aprovechar para nuestro cultivo. Ahora vamos a Estepona. Alma nos pregunta por la vermiculita. Veamos la vermiculita. Como sucede con la perlita o la arcilla expandida, la vermiculita es un material que se utilizó originariamente para la construcción y después se aplicó en la jardinería. Es un mineral formado por silicatos de hierro o magnesio. Un material de baja densidad, muy ligero, con alta capacidad para oxigenar y drenar, evitando la asfixia y pudrición de las raíces, o el desarrollo de hongos y moho. Al mismo tiempo, retiene bien el agua y los nutrientes, hasta cuatro o 5 veces su peso, regulando la humedad y evitando el apelmazamiento del sustrato. Tiene un pH de alrededor de 7, por lo que no aporta alcalinidad ni acidez al medio. Es inerte, así que no va a contaminar los sustratos. Contiene en baja concentración potasio, magnesio, calcio y amonio, elementos minerales que son necesarios para las plantas. Se suele mezclar con sustratos como turba o fibra de coco, humus de lombriz o perlita. Se recomienda utilizar alrededor de un 2% del sustrato. Excederse del 5% puede causar problemas de exceso de humedad. También se usa para cultivos hidropónicos, a los que nutre con sus componentes minerales. Al igual que la perlita, se recomienda utilizar mascarilla para manipularla. La vermiculita, ¡Otro recurso para nuestro jardín! La última cuestión de hoy nos la envía Chivo, desde Vigo. Quiere que le aconsejemos un sustrato preparado para iniciar su cultivo de cannabis. Si no lo conoces aún, te vamos a presentar a COMPLETE MIX de Top Crop. Si quieres un sustrato de primera calidad que te proporcione excelentes resultados sin tener que preocuparte de hacer tú mismo las mezclas, puedes optar por COMPLETE MIX de Top Crop. COMPLETE MIX contiene fibra de coco, turba rubia y compost vegetal. Contiene los micronutrientes y macronutrientes necesarios para el correcto desarrollo de las raíces, leonardita y humus de lombriz, para que te despreocupes de fertilizar en las tres primeras semanas. Es un sustrato muy esponjoso, con un buen aireado y una retención de humedad media ideal para climas templados y cultivo de interior. Su perlita ayuda a tener una retención de agua duradera, contribuyendo a una mayor velocidad de desarrollo de la planta que otros sustratos.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 Vamos, que te van a salir unos cogollos como puños. Ahora sí que sí, hermana. Top más de Top Crop. El secreto para un cultivo perfecto. Te lo digo yo. Y yo. Alemania empieza el año sin tener un proyecto de ley para la regulación del cannabis y mirando de reojo a la Comisión Europea para ver cómo puede esta encajar un primer borrador, conscientes de que la decisión alemana puede influir en más países de la Unión. La República Checa podría adelantarse en la regulación del uso adulto y en países como Portugal o Francia se prevé un gran desarrollo del sector del CBD, sobre todo después de que el Consejo del Estado francés haya considerado que la venta del CBD en forma de cogollos no crea un riesgo para la salud pública, pudiendo los productores y empresarios del cáñamo trabajar tranquilamente y desarrollarse con la visibilidad necesaria. En Chile se preparan para abordar la legalización. En Argentina ya se venden semillas legales y se pueden transportar hasta 40 gramos. Uruguay va a introducir una tercera variedad en las farmacias, más psicoactiva, más parecida a la que demandan los consumidores, y se debate quién va a dispensar a los turistas. En México, ya hay 4.000 personas que han conseguido la autorización de la Administración para consumir cannabis con fines lúdicos, como consecuencia de la sentencia de la Corte Suprema, que dictaminó que la prohibición del uso del cannabis a las personas adultas violaba el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y en Colombia fue aprobado por mayoría abrumadora, en tercer debate del Senado de la República, el proyecto de ley que regula el uso adulto del cannabis. Si se aprueban los dos debates que quedan en Cámara y Senado, Colombia, puede tener una de las regulaciones más avanzadas en materia de drogas este 2023. Por su parte, Nueva York ha abierto la primera tienda de marihuana legal. La concesión se la han otorgado a Housing Works, una asociación sin ánimo de lucro que lucha contra la mendicidad y el SIDA. En esta línea reparadora, las autoridades van a conceder las licencias a personas que han tenido condenas relacionadas con el cannabis. eventos y tras el parón navideño vamos a destacar la entrega de premios de la copa AMEC que seguro que celebrará su cuarto de siglo de copas de manera muy especial y no es para menos y hasta aquí nuestro programa de hoy no olvidéis visitar marihuanatelevision.tv donde podéis ver todos nuestros contenidos y suscribiros para conseguir más información además no olvidéis que estamos en las principales redes sociales como facebook instagram twitter o telegram y para seguir informados os aconsejamos la lectura de Cannabis Magazine, ahora trimestral en su versión papel. No te pierdas tampoco El Cultivador, la prensa canábica al alcance de todo el mundo. Y recuerda visitar cáñamo.net. Ahora suscribiéndote podrás tener acceso de forma gratuita a la revista Cáñamo. Ah, y marihuana.com con toda la información de actualidad. Como siempre, intentar ser felices. Cuidaros mucho, feliz año y hasta pronto.